Los Los hombres. Hombres. El Estado, el, el patriarcado, el Estado opresor es un macho violador, el Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú, el violador eres tú, Duerme tranquila. Chao.